Y juntas somos Rablis. Este es nuestro cuarto reto, el retro... El ¿Retro? reto. es ya. Voy cuarto. Ese es nuestro cuarto reto y se llama ¿Qué tanto me conoces? Ella eh, va a explicar eh, de qué se trata el reto. Ya. Hay que hacer las preguntas de acerca de nosotras y si ella responde mal, yo le rayo la cara. Cualquier dibujo en cualquier parte de su cara. Y si yo respondo mal, ella me raya a mí. Y así sucesivamente. Páreos. Un, dos, tres. ¡Ay, ya! ¡Cuatro! Ya. <risa> ya. Ver, yo pregunto primero. ¿Qué? Mi fruta favorita. <risa> Sí. ¿Qué? ¿no te ¿No Ya, sí, a vale. No, eso te la tengo Sí, eso es Sí, lo para la cara? ¿Seguro tienes? Sí Porque si yo no a tu Ah, sí, a mí. Tiempo, está bien. Nada. ¿Qué me vas a hacer? Ahora yo, ahora yo. Mi primera pregunta es. Allá. Ah, ¿Cuál fue el trabajo en el que solo duré dos días? Dos días. La hora que la hora? El restaurante de la universidad? <risa> sí. no, ese de ahí, duele basta. No, no mentirosa eh, no. <risa> Uy, no. <risa> A ver. ¿Cuál? con no A te ver, yo no sabía. ¿Te no, conmigo, pues? no. Eh, no, no, no, no, no, yo no, no, ¿Qué, qué, qué? no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pero nunca me dice que ibas a trabajar, estabas haciendo trabajo también con rosas eso no se vale. No, pues no, no, no, no, Yo no, no, no, me, me no, no, No, pues si te toca a ti, pues una y una. Nombre de mi mejor amiga de infancia. Nombres. ¿Y cuántas eran? De infancia. Era una. No sé cuántas eran. Yo no me acuerdo el nombre, pues. Hoy yo siempre te las veo recordando. ¿Tengo ah, ¡Cinco! ¡Cinco! No, pues, ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cinco! bien ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cinco! 3 2 Ya no me pero yo te voy a contestarte pues. A ver. Eh, Mariel. <ríe> <ríe> Mi amor Diana. La morenita. Ah, y Paola. Esa Paola era, dos. Paola y Diana. amo. te paz. también Sí, eso. No sé, se me ocurrió. Bueno, ahora me a la ver. Eh, la segunda. ¿Cómo se llaman todos los perros que he tenido? A ver, uno, dos, tres, cuatro... Son cinco. ay Con Poxy. ¿Y ¿Yo? ¿De ese no era mi perro? La Zuley. La cabrita, la kissy, el perrito blanco con negro que se me puede poner la upa. No sé, no, hombre. La azul, la cabrita. Kissy, cabrita y vaquita. ¡Ay! ¡La vaquita! ¿Por qué no la nombré? ¡Qué bobo! Uh, ¡Es nuestra perra! A ver, tu pregunta entré a trabajar aquí en Tokio. que la fecha, obvio. En el 2013. ¿Qué más? 9 de mayo. <risa> Tercera pregunta. Ah, te lo vas a acertar. Ya es tu pregunta. Dale. Mi cantante favorito desde el 2009. Caruco. No, no, no, no, no. Eh, eh, trampa. Pero la última te no, vas a acertar. No, no, no, no, no. <risa> Gracias. ¡Bye! ¡Bye! a ¡Bye! ¿Qué ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye! a ¡Bye! una pregunta de ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye! ¿Qué ¡Bye! ¡Bye! el Ahora me toca a mí ¿Qué pasa el mercado? Yo voy a ganar Dame, chico, voy a ganar Bueno, bueno, cogerlo Esa Uy, que país con gato Eh, la cuarta y la última eh... No, no te invento No, es que no entiendo mi letra allá ¿Qué país me encantaría ir y por qué razón? Argentina, conocer la bombonera <risa> Este qué A mí te lo dije hace un poco Pero lo sabía uh. La bombonera sí, pero Argentina ya sabía Uno, dos, tres, cuatro ¡Ocho mil! Me ganó Y la ganaba del reto Como siempre soy yo No como siempre, siempre te gano Primera vez que me ganó ah, no, no sé. Te gané en la, la música, te gané en el de Jalapeño te ¡Ganó! Ella ganó El de la cantera estaba no, no, no. <risa> mal Madre Y así terminamos visiten nuestra página Vamos. me el Facebook como Freddy Sánchez acrearon <risa> el Facebook de Freddy Sánchez sí. si les gustó nuestro video, dale dedito arriba like suscríbete sí. si no te gusta igual son famosas uh. <risa> eso ha sido todo por ahí nos vemos en el próximo video. sigan dándole el like y compártanos hazlo también. o Con tu pareja. O con tu mejor amigo. O con tu vecina. O con, con tu güero, <risa> O con tu perro. <risa> o, con tu perro <risa> o con tu perro. Si tú <risa> no tienes novia. <risa> o dibujate a un amigo. <risa>